Muy buenas noches Colombia, muy buenas noches Latinoamérica, todo el mundo. No sé la hora que nos estés escuchando, pero estamos aquí dando una vamos a dar una palabra de poder aquí con la Iglesia Cristiana Restauración Barack y cristianos en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios, dos ministerios uniéndose para predicar, evangelizar aquí la palabra en hablando con Jesús. Una manera diferente de predicar la palabra, una manera de llegar al pueblo de una manera que el Señor se va a glorificar y le vamos a dar esa gloria, esa honra y el poder. Bueno, presentando al Pastor John. Pastor John, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Gloria al Señor aquellos que están viendo esta hermosa transmisión. Desde Cincelejo, Sucre, Colombia, un abrazo fuerte en el nombre de Jesucristo Pastor, me gozo de estar nuevamente conectados allí con cristianos en la gloria, eh, dándole la honra y la gloria al Señor por estos servicios que Él está haciendo de poder, amén Sí, yo también me gozo en estos servicios de poder aquí uh, manejando esta logística eh, gozándonos lo que hace el Señor a través de estos dos ministerios pues cada día el Señor, su maravilla como dice la palabra, sus maravillas son hermosas eh, ¿Qué nos puedes decir sobre el clima allá en Cincelejo? Bueno, pastor, ¿qué le cuento? Hoy calentó el sol, hermoso, gloria a Dios, este es un clima calientico, gloria a Dios, hace un calor hermoso, y le damos la honra y la gloria al Señor, estamos cerca del mar a 45 minutos, eh, un pueblo que se llama Santiago de Tolú, que es zona costera, que queda cerca al mar, y es de gran bendición, Amén, amén, amén. Y puedes compartir la palabra que vamos a hablarle a, a nuestros hermanos en la noche de hoy, por favor. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, hoy venimos bajo un tema muy poderoso. Se llama quebrantando el espíritu gadareno sobre nuestras vidas. Quebrantando el espíritu gadareno sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Hoy, pastor, hay un tema que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones que sé que hoy más de un cristiano y no cristiano, van a poder ver una vez más la gloria de Dios en sus vidas. Amén, amén, gloria a Dios. Y estamos los dos, estos ministerios en la gloria para hablar de Dios. La iglesia cristiana, restauración Barak y cristianos en la gloria. Pero antes, como siempre, vamos a hacer esa oración, esa oración que cada día eh, debemos hacer la mañana, tarde y noche. Y pastor John, por favor, comencemos a hacer esa oración. Amén, gloria al Señor. Quiero que allí donde estás, ¿sí este? hagamos hagamos tu corazón... Perdona, hagamos como esa guerra espiritual por cinco minutos, en el nombre ¿Viste? de Jesús. Perfecto, pastor. Me parece perfecto porque sé que lo necesitamos y el pueblo también lo necesita, Padre, en el nombre de Jesús, amado Rey, Señor Dios Todopoderoso, mi Rey, en este momento, Padre, nos acercamos a ti, Señor, declarando y creyendo, Señor, que en este momento tú comienzas a quebrantar, Padre, toda potestad, todo principado, Dios, todo gobernador, Padre, todo hueste de maldad, de las legiones celeste Rey, Padre, mira, Señor, a cada familia, Dios, Padre, y declaramos, Señor, libertad, dios padre libera señora que está cautivo por la brujería hechicería vudú magia negra hoy lo declaramos libres en el nombre de jesús todo altar antagónico y se quebranta por el poder de la palabra mi dios padre en el nombre de jesús señor muévete ahora padre con fuego de lo alto mi rey quebranta señor toda mentalidad señor de esclavos padre en el nombre de jesús de nazaret todo pensamiento inicuo se ha quebrantado ahora en el nombre de Jesús mi rey padre comienza ahora señor amado padre quebrantamos señor amado el espíritu inmundo gobernador que se quiere levantar padre en el gobierno Dios aún padre en contra de las iglesias cristianas aún en contra del pueblo de Dios ahora queda inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret padre quebranta señor amado todo demonio gobernador todo principado señor en el nombre de Jesús señor padre dice tu palabra que aunque bebiera cosas mortíferas no nos hará daño y en el nombre de jesús padre creemos señor que tú comienzas a quebrantar señor amado este demonio de pandemia señor que se ha levantado padre en el mundo entero señor hoy creemos padre inoperante esa obra infructuosa de las tinieblas y creemos que la sangre del cordero tiene poder para sanar para restaurar y para limpiar nuestra vida en el nombre de jesús señor quebranta señor amado padre toda debilidad, señor, toda acechanza, rey, todo lo que no glorifica tu nombre, papá, y rey, quebrántalo ahora en el nombre de Jesús, creemos que tu pueblo va a ser libre por tu palabra, mi Dios, porque aún, señor amado, en tu palabra, señor, nos lanzaremos, señor, en esta noche, padre, a una audiencia que necesita ser libres en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí hay una mujer que lleva más de tres noches que no puede dormir, allí tiene un dolor de cabeza, muchas veces se levantan a madrugada Mujer en el nombre de Jesús, recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús, recibe esta liberación por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Hay un varón allí en estancamiento, todo el dinero que llega a sus manos, al instante se le va como nada. Varón en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro inoperante el espíritu de ruina, de miseria que haya mandado sobre tu vida y declaro cielos abiertos y la gloria postrera que será mayor que la primera en el nombre de Jesús. Jesús, amén y amén, gloria al Señor. Qué poderosa oración, que por poderosa uh, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, vamos a leer esta palabra con toda reverencia. Eh, vamos a ir a, a Mateo capítulo 8 versículos del 28 al 34. y el título de esta palabra es los endemoniados gadarenos. Bueno, vamos a comenzar a leer el versículo veintiocho. Y después vamos a comenzar a discernir y a hablar sobre esa palabra con el pastor John. Amén. Cuando llegó la a la hora a la, a la a la otra orilla a la tierra de los Gadarenos vinieron a, a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo qué tienes con, con nosotros Jesús hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de, de tiempo? Y el versículo 30 continúa diciendo, uh, Estaba paseando lejos de ellos un acto de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel acto de cerdos. Y continúa diciendo el versículo 32, Él les dijo, Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel acto de cerdos. He aquí... Todo el alto de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Versículo 33 continúa diciendo, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Y en el último versículo dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo, lo le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, Pastor John, ¿qué podemos comenzar a ir en esta palabra? Gloria al Señor, mi querido Pastor. Hay algo que cuando se estaba leyendo, eh, denotamos o miramos y analizamos. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y vemos que eh, eh, el ministerio de Jesús se movió, gloria a Dios, y se sigue moviendo para este tiempo, pastor, en liberación. Amén. Jesús quiere liberarnos de una cautividad demoníaca, eh, eh, un, un, unos espíritus tal vez de ruina, de miseria, de escasez, de problemas en los hogares, de dificultad, de enfermedad. Jesús nos da la oportunidad de que nos acerquemos a Él y poder ser libres, pero vemos algo contrario con estas dos personas aquí, amén. Con estos demonios que en sí eran una legión, Pastor Carlos, y una legión, obviamente, sabemos que son cantidades, verdad? Entonces dice que estos demonios, dice feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Usted se imagina, Pastor Carlos, que ellos eh, tenían que pasar de una aldea a otra y tenía que pasar por este lugar, pero estos demonios no los dejaban a las personas de allí, de ese lugar. ¿Amén? Eh, se les oponían los atacaban, eran, dice la palabra, que eran feroces. Entonces vemos que para este tiempo, Pastor Carlos, se está viviendo lo mismo. ¿Amén? Pareciera que estuviéramos viviendo ese mismo tiempo de los endemoniados gadarenos. Hay personas que no han todavía... Eh, decidido ser libres del todo, sino que todavía cuando ven a Jesús le dicen: ¡Hey Jesús, tú qué tienes con nosotros? Amén. Y entendemos que estos son tal vez personas que son influenciadas, tal vez por las drogas, por la prostitución, por el homosexualismo, por el lesbianismo, y no tenemos nada en contra de estas personas, Pastor Carlos. Amén. Aclaramos de una vez a la audiencia. No estamos diciendo que lo estamos señalando, sino son personas que quieren seguir llevando una condición eh, de pecado, una condición de no honrar al Dios de Israel, sino se acostumbraron a estar en su concupiscencia y en sus deseos, por lo cual son atraídos. Y lo podemos asociar también a estas personas, amén, que se le acercan a Jesús y le dicen, oiga, pero ¿qué tienes con nosotros y si todavía no es tu tiempo? ¿Qué opina usted de esto, Pastor Carlos? Pastor, yo, pues, yo estoy como, estoy, estamos recibiendo lo, lo mismo, estamos en el mismo espíritu. Algo que me impacta es que cuando dice la palabra, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, o vemos que vemos una sociedad, un, entre comillas, un pueblo de, de Dios que están en los sepulcros, que están en, en la inmundicia, que están en lo del mundo, y realmente a veces cuando la gente quiere como evangelizarles, quiere hablarles, quiere hablarles de, de, de, de, de la palabra de esta viva de poder como como dicen no podían pasar por ahí y hoy vemos muchas personas que cuando se va a evangelizar la palabra de Dios no, no me hable no, no, eh, como, como decía el versículo 29 ¿qué tienes contra nosotros Jesús? a veces muchos predicadores muchos eh, muchas personas que quieren predicar la palabra de Dios lo, las, las mismas personas están diciendo ¿qué tienes contra nosotros Jesús, hijo de Dios? ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? vemos que la que las personas están están únicamente en esos momentos en esos afanes en esos momentos de que oiga es mejor ver la película es mejor el chisme es mejor estar en las cosas del mundo que realmente que con lo de jesús recordemos que antes de esto jesús venía de una tempestad con sus apóstoles y muchas veces nos pues, pasan muchas cosas para cuando viene el maestro a a tener ese encuentro con nosotros y realmente nosotros no queremos abrir las puertas de nuestro, de nuestro corazón para atender al maestro Amén, Amén Amén, Amén, Amén, mi pastor Carlos mire que si si, si vemos el 29 al terminar el 29 hay un signo pregunta, ¿cierto? porque dice eh, <coughs> y llamaron diciendo que tienes con nosotros? Jesús hijo de Dios, ahí hay una pregunta ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo para que atormentarnos eh, cuando la palabra de dios llega a ciertos lugares donde están siendo poseídos por demonios eh, no les gusta amén no les gusta cuando la palabra de dios llega hay personas que dicen ay ya llegaron esos evangélicos otra vez a molestar Ah, ya llegaron aquí otras con el mismo cuento. Entonces vemos que el no es tanto la persona, sino el espíritu inmundo que quiere operar en esa persona, Pastor Carlos. Y vemos a la importancia donde dice allí, que tienes? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Quiere decir que ellos ya sabían que su tiempo se les acababa o se les va a acabar. Amén. Acordémonos que Jesús está buscando a sus hijos, a su remanente, y el enemigo también está buscando a los de ellos, Pastor Carlos. Pero entendemos donde dice, has venido antes de tiempo. O sea, ellos como que querían, oiga, venga Jesús, déjeme otro ratico más acá. Déjeme otro ratico más en la inmundicia. Déjeme otro ratico más aquí en el alcoholismo, en la drogadicción. Déjeme otro ratico. Y si nosotros nos ponemos a analizar, Pastor Carlos, tal vez, tal vez, cuando Dios nos hizo el llamado a nosotros, eh, yo fui una persona con, con problemas de alcoholismo, Pastor Carlos. Y en varias ocasiones me hablaban de Jesús porque voy a ser sincero con Dios esta noche. Y muchas veces yo decía eso, Pastor. No, yo todavía estoy joven, yo pues busco de Dios. Ay, esos evangélicos, cuando los miraba que se asomaban a la, a la puerta, Pastor, les cerraba la puerta, o Se allá vienen aquí a molestarme. Entonces vemos que no era tal vez lo que yo quería, sino el espíritu inmundo que estaba dentro de mí en ese momento, que me inducía al, al alcoholismo. Amén. Eh, lo pongo como referencia esta noche, para que el pueblo pueda ver que dios que jesucristo restaura que jesucristo cuando nosotros decimos dejar esa condición de gadarenos esa condición de, de, de endemoniado se puede decir podemos acercarnos a jesús y eso nos puede restaurar y hoy en día pastor usted no sé no sé si se ha dado cuenta que hoy en día juzgan a los pastores a los que predican la palabra de dios ese es predicador si hace antes era un borracho si hace antes le pegaba a la mujer exacto antes cuando era influenciado como los como los como los demonios gadarenos. Pero gracias a Dios que como Jesús vino a esta a este lugar de, gadare, de, de los gadarenos y pudo hacer una liberación, también lo ha hecho con nuestra vida, Pastor Carlos. Pues te cuento que yo también salí de lo mismo, tenía un problema de alcohol. Y cuando ellos venían a mí, yo, yo, yo me acuerdo, cuando yo oí esta frase, ¿qué tienes contra, con, con, contra mí? Jesús, yo decía, que de estos locos que hacen aquí, déjenme en paz, que yo, el alcohol es lo primero para mí. Y me hace acordar, y a ti también te pasó, y también me pasaba a mí, que lo primordial era el alcohol, que Jesús, pero cuando eh, Dios hace esa transformación en nuestras vidas, que ya vamos a ir para allá, eh, es maravilloso. Y, lo que, y el punto que tú tocas es muy importante. Que no, es, no somos nosotros, sino ese demonio que está en nosotros que dejamos entrar. ¿Qué hay de, detrás de, esa, de ese paso que entró ese alcohol? Eh, de pronto esa pornografía, esta prostitución. ¿Qué fue? Hay algo siempre que, que intentamos mirar atrás y examinar realmente. Porque estos hombres pasaron por algo. ¿Qué pasaron? Tenemos que examinarlo también. Y, y, algo, y algo maravilloso y poderoso es que, ya voy a saltar al versículo 30, estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y esto me hace recordar que cuando yo estaba en el alcohol, yo dije, y yo decía, ¿sabe que Yo me las sé todas. Y yo necesito eh, estar en la calle. Y yo viví en la calle por un año. Y eso me hace sentir lo que decía el número 30. Y estaba paseando lejos de ellos un ato de muchos cerdos. Y esos cerdos, esos demonios que me hacían sentir bien en el alcohol. Y me hacían sentir como que yo era, me sentía como decimos en Colombia, el mujeriego, el chacho, como la persona que no necesitaba a otras personas ni a Jesús. Porque yo mismo decía, yo no necesito de ese Dios. Pero hoy en día, doy gloria y la honra al Señor, que ese Dios me ha rescatado. Amén, gloria al Señor. Y mire que debemos también denotar algo importante, Pastor Carlos, de que tal vez hay cristianos que todavía están siendo influenciados por estos demonios gadarenos. Amén. Estos demonios gadarenos también representan una falta de perdón. Mire cuántos cristianos en la casa, en las iglesias levantan la mano, adoran a Dios, pero en su corazón todavía está este demonio del resentimiento, este demonio de la amargura, este demonio de la falta de perdón. Mire cuántos cristianos viven resentidos con sus propios padres, con sus hermanos, y creo que eso no debe de ser así, Pastor Carlos. No sé usted qué opina. ¿Puedo respecto? decir algo? ¿Te puedo, puedo decir algo para que uh, antes de que continúes, por favor? Sí. Antes también antes viven resentidos también. De lo que les pasó de pronto en el pasado, en otra congregación. Así es. Amén. Puedes continuar. Exacto. Y mire que no es bueno. Y Dios nos trae esta palabra. Por eso le digo, esto es para una audiencia tanto cristiano como no cristiano. Y de entender que hay tal vez cristianos, Pastor Carlos, que no han visto la gloria de Dios. No han visto las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. Y la pregunta en esta noche es la siguiente. Eh, ¿Nos hemos examinado? ¿Hemos visto que ya el Gadareno ya no esté en nosotros? Siga, Pastor Almost. No, adelante, adelante. Estamos escuchando atentamente. Y vemos entonces la importancia de poder entender que ese espíritu maravilloso que Dios ha puesto en nosotros nos hace como recapacitar y ver de que, de, de que necesitamos ser libres, de que necesitamos acercarnos y honrar nuevamente a nuestro Señor. Amén. Miremos que ese espíritu que se mueve en la botella por lo menos de cerveza, ¿no? En la botella de ron, en la botella de aguardiente. Ese es un espíritu inmundo. Mire cuántas personas... Pastor Carlos, ¿cuántas personas borrachas no actúan peor que un cerdo? Se revuelcan en el fango. ¿Cuántas veces llegaban a la casa, Pastor? Mejor dicho, la cabeza llena de tierra y la ropa no se sabía ni de qué color. Por lo mismo, porque se revolcaban o nos revolcábamos, digamos así, en el fango. Amén. Esto me hace acordar una palabra que el Señor dijo hace años, dijo, hasta hoy he permitido que te revuelques en el fango como un cerdo. Y entendemos de que él ha comenzado a ser una obra grande y maravillosa. Así que querido eh, amigo creyente, usted que está en este momento conectado, gloria al Señor, eh, si siente que es atraído por algo, por lo cual no puede renunciar, eh, al terminar este servicio, vamos a estar dando un, un, unos números de celular, tanto del pastor Carlos como el mío, para poder estar orando por ustedes. Y sé que si nos unimos, esos gadarenos tienen que salir en el nombre de Jesús. Men, men, men, men. Vemos que también Jesús les da una orden, cierto. 31 dice y los demonios le rogaron diciendo si nos echa fuera permítenos ir aquel hato de cerdos. Pero hay personas que dicen no escogieron los cerdos porque es que es que el cerdo es inmundicia. No sabemos en realidad. El por qué escogieron los cerdos. Lo que sí sé que la palabra nos enseña, dice, no echen las perlas a los cerdos. Amén. Lo que sí sé es que la palabra nos dice que ya no nos revolcaremos más como cerdos en el fango. Pero lo que sí entiendo es que esta palabra cerdos demuestra eh, tal vez como se puede decir, sí, como tal vez una inmundicia, como algo menospreciado. Amén. Entonces dice, él les dijo ir, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Perdieron sus vidas allí en las aguas. Amén. Eh, pastor, revise bien la conexión porque hay hermanos escribiendo que nos están viendo... No se está viendo aquí en Cincelejo ni se está viendo en partes de no, no, no se puede ver. que no lo pueden ver. Mire bien si la conexión está bien ahí. Bueno, aquí vamos a mirar con nuestra producción la conexión. Ya ya estamos mirando. Continúa, por favor. Sí, entonces vemos, pastor, la importancia de poder reconocer que ya no necesitamos a esos gadarenos en nuestra vida, sino que necesitamos ser libres para en realidad seguir adorando a ese Dios maravilloso. Vea, querido hermano, hermana, amigo, no hay nada más hermoso que honrar a este Dios precioso y que servirle a este maravilloso Jesús, que lo único que nos da son cosas buenas y maravillosas. Así que no queda más sino eh, glorificar el nombre de nuestro Rey de Israel. Continúe, Pastor Carlos. Algo poderoso que nos habla aquí la palabra de Dios es cuando dice todo el acto de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y, pere y perecieron en las aguas. Muchas veces a las personas se les habla, se les, se les predica, se les dice tienes que hacer esto, tienes que orar, tienes que congregarte, pero muchas veces cuando se le habla de ese evangelio de Cristo, de la verdad de la cruz, como que dicen ¿Qué tienes contra nosotros Jesús? No me vienes aquí a dar mis bendiciones porque a mí me gusta estar en el, a mí me gusta estar en el sepulcro en el mundo y siguen diciendo has venido aquí has venido acá por atormentarnos antes de tiempo no me dejaste aprovechar las bendiciones que me diste recuerda que recuerda recordemos que Satanás también hace hace da, hace bendiciones cierto y él te las cobra. Eh, acordémonos que Dios le dio un poder engañoso y por ese poder engañoso que Dios le dio, él engaña a parte de la humanidad, haciéndoles creer que viene de parte de Dios, pero en realidad no lo es. Acordémonos de esta palabra, Pastor Carlos, que es muy común escucharla para este tiempo y duele en el corazón lo que voy a decir, espero no lastimar a nadie con estas palabras, pero escuchaba a un cristiano decir, me iba mejor cuando estaba en el mundo me iba mejor cuando no conocía a Jesús porque ahora conociendo a Jesús nada me sale bien las finanzas no me salen bien no, no no no no fluyo y creo entonces que le están dándole nuevamente prioridad al espíritu gadareno y no a lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas quiero que entendamos algo Mateo dice que eran dos endemoniados mientras que Marcos y Lucas se refieren solo a uno aparentemente Marcos y Lucas se refieren solo al hombre que tomó la palabra. Escuche muy bien esto, Pastor Carlos. Al hombre que tomó la palabra se refiere Marcos y Lucas. ¿Qué quiere decir? Jesús lanza su palabra como esta noche. La está lanzando. Amén. Y ya está en el pueblo. Está allí en los que están viendo el mensaje. Que puedan reconocer y digan es verdad. A mí todavía me seduce las cosas del mundo. Todavía miro pornografía, todavía eh, deseo la mujer del prójimo. O sea, todavía está el, demo, el espíritu gadareno operando en esa persona. Amén. Ok, pastor, pastor, yo vamos a hacer una cosa. Aquí me está pidiendo la producción. Te, voy a, te vamos a quitar un poquito del aire y te vamos a, a otra vez a poner del aire. Te vamos a enviar ese enlace para que tú puedas conectarte otra vez, ¿ok? Perfecto, pastor, dale. Estamos... En Cristianos, en la gloria también, en la restauración Barack. Estamos aquí hablando sobre un tema poderoso en Mateo 8, 28 al 34, eh, sobre los endemoniados gadarenos. Esa palabra de poder que el Señor nos está hablando y nos está llenando a lo más profundo de nuestros corazones. Eh, bueno, eh, si tú estás viendo este programa, te vamos a que tomes fotos y nos envíes un link, un link de lo que estás viendo para glorificar el nombre de nuestro Señor. Eh, Tienes un mensaje, envíanos un mensaje eh, para que el Señor sea glorificado, no nosotros, para ver que, en qué parte del mundo, en qué parte de Colombia nos estás escuchando. Y creo que tenemos otra vez al pastor John. Eh, tenemos pastor John tam, estamos aquí ah, Estamos tenemos al pastor John aquí en línea pastor John sí eh, amén ¿nos escuchas pastor John? sí, los escucho bueno ¿nos escuchas ahí? Sí, queremos. Ok, entonces. Eh, ahora sí, ahora sí te vemos. Bueno, estábamos hablando sobre los capítulos. treinta 30 y tres. Estabas hablando sobre esos, ese versículo del 33 del, del capítulo 8. Carlos, donde dice allí, no sé si, si, si me están escuchando. Ahora sí te estamos escuchando. Gloria, señor. Dice entonces, en concordancia con la ley. De... Estamos a pesar teniendo de todo. dificultades. Eh, ¿Me escucha? Estamos teniendo dificultades. Pastor Yo estamos recibiendo dos, dos señales tuyas. Entonces hay una que tiene sonido y otra no tiene sonido. Espéreme, salgo nuevamente y vuelvo a enviar la invitación. Bueno, entonces... Entonces aquí, eh, otra bueno, vez, disculpas a la audiencia, está eh, eh, buscando al rey de reyes del Señor de señores. Y son las 7 y 28 de aquí, desde de, de Bogotá, Colombia, eh, dando, glorificando la palabra del Señor, como siempre, aquí en hablando con Jesús, porque la palabra de Dios se extiende a través de estos ministerios, Vamos a ver que nos, a ver si podemos tener ese contacto con el Pastor John. Pastor John. Amén. Eh, te podemos escuchar, pero no te vemos. Aló. ahora te podemos ver ya te podemos ver listo amén bueno amén entonces vemos que estábamos diciendo que jesús le dio la ayuda a pesar de todo amén vemos que esto siempre va a estar presto para ayudarnos para restaurarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Eh, continúe, pastor. Y algo maravilloso que nos habla también el capítulo, el versículo 23, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que habían pasado con los uh, con los endemoniados. Vemos muchas veces que cuando Dios hace esta transformación, hace ese milagro y hace ese cambio en tu vida. Y realmente hay muchas personas que no lo quieren aceptar, quieren únicamente hacer lo que uh, aceptar lo que les conviene. Y una vez más, te repito la, este versículo. Y los que lo apacentaban huyeron. Y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Entonces, muchas veces al ver esas maravillas, lo que hacía Jesús, la gente se asombraba, pero al mismo tiempo mandaba a, a Jesús, mejor dicho, de una, de, a, de, a, al precipicio. Él ayudó a alguien, pero igual de decir, mira al maestro. Es, lo estaban juzgando, lo estaban culpando de lo que estaba haciendo. Bueno, estamos aquí, estamos en la gloria porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Aquí con, también con la Iglesia Cristiana Restauración Parac. Estamos teniendo un poco de dificultades. Eh, vamos a ver si podemos conectarnos con el pastor. John, ¿nos escuchas? Pastor, se escucha entrecortado. ¿Tú nos escuchas? Sí. Dice okay. 832. Cuando los demonios entraron en los cerdos, estos se despeñaron y cayeron y algo la acción de los demonios, su intención destruida, no pudieron destruir a los hombres, destruyeron a los cerdos. El enemigo siempre va a querer destruirnos, siempre va a querer eh, apartarnos de la gloria de Dios. Entonces, vemos la importancia de lo que Dios quiere hacer en realidad en nuestra vida, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Perdí. Ok. Ya. Continúa, por favor. Gloria a Dios. Eh, continúe, pastor. Ya, ya, está, ya está hablando sobre el versículo 33. Eh, tú nos estabas hablando sobre el versículo 32 y él les dijo, y, y ellos salieron y fueron en aquel alto de cerdos. Y aquí que todo el alto eh, de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Estábamos hablando que muchas personas... Desean volver a lo de atrás. Estar en lo, en lo más abajo. Pero igual ir con. y con el maestro. Hay uh, algo que en el 33. Estábamos también hablando que. Cuando tú estabas. Eh, estabas fuera del aire. Que y, y vamos, voy a leer otra vez. Y los que. Los apacentaban huyeron. Y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas. Y todo lo que había pasado. Con los endemoniados. Vemos que lo que muchas veces cuando el maestro hace muchos milagros hace muchas cosas hace muchos prodigios la gente igual de asombrarse y darle la gloria y la honra al señor va le cuenta a, a los demás para qué pero de una manera mala para dejar caer mal al maestro igual darle la gloria y la honra amén así es pastor eh, mire que algo que el enemigo siempre ha querido es callar la gloria de Dios, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Callar eh, nuestro testimonio. Que no hablemos, que no digamos, bueno, Jesús no liberó, Jesús hizo algo grande en nuestra vida. Hay personas que tal vez, hermano, pero el Señor puede hacer un testimonio, Carlos, en una plataforma de la palabra de Dios dándole gracias al Espíritu de Dios por habernos liberado las cosas que eran inmundas para mí en este momento. Vemos el capítulo ya 34, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. Tremendo, pastor, porque vemos que Jesús hizo dos milagros tremendos allí, y por ende a vez haberlo aceptado haber hecho un Jesús con nosotros haga unos milagros más pero lo primero que dijeron a Jesús bueno necesitamos que se vaya en nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestro campamento y eso es lo que hoy en día está sucediendo no se valora los milagros que Jesús hace, sino que ya lo no tomamos como si nada hay. ¿qué opina usted Pastor Carlos? Sí es triste ver que a veces el que muchas veces se ven los se ven esas esos prodigios esos milagros pero la gente no quiere realmente aceptar lo que hace el maestro y cuando realmente eh, cuando ven que el maestro estaba ahí es por ejemplo muchas veces que yo no estamos juzgando una vez más no estamos criticando a nadie lo único que es que estamos viendo lo que está pasando hoy en día a través de la palabra Vemos hoy un pueblo de Dios que únicamente asiste a la iglesia y realmente no está comprometido con Dios al ver esos milagros, al ver esos prodigios y realmente ellos quieren volver a esos sepulcros. Y le dicen, Señor, ¿qué haces aquí? Y realmente cuando el maestro llega a ese templo y la misma Apocalipsis dice que cuando vean al maestro no van a creer que es el Señor. Eso es, eso es increíble, eso se es, eh, no me cabe en la mente que no puedan reconocer a Rey de Reyes, señor de señores, que la maldad va a seguir, y que mejor dicho van vale a decir, ¿quién, ese es otro, o ese es otro más, y no van a creer que es Jesucristo, y eso es impresionante, que realmente la gente eh, no, esté, no esté teniendo ese corazón contricto, contricto y humillado, y realmente no está diciendo, Señor, perdónanos de todo corazón, somos pecadores, somos una, una raza, y, lo, y, los, y perdona como lo diga, somos una raza mala, que realmente no perdonamos al prójimo, no, no amamos, a, decimos amar a Dios, pero si no amamos a nuestro prójimo, no amamos al vecino, no amamos al que de pronto a nuestro compañero de trabajo, ¿cómo vamos a poder amar a Dios? Y esta palabra aquí viene aquí como que de pronto nosotros estamos volviendo a hacer como dice el pastor John, hacer esos cerdos, Realmente somos, estamos como esos cerdos o como esos demonios, déjanos ir donde esos cerdos, déjanos ir para allá, porque nos gusta, nos, nos, enc sí, nos encanta, nos gusta, y el Señor pues va a decir, pues si quieren, ve, porque yo te he dado el libre albedrío, y ese libre albedrío no lo hemos sabido manejar, y no lo hemos sabido manejar, el día que sepamos manejar ese libre albedrío, todo cambiaría, todo sería diferente, y no hubiera programas como este, pero el Señor, por la misericordia, por la gracia de Él, está poniendo programas como este. No únicamente aquí en Hablando con Jesús, sino muchos otros programas que tú ves en la internet, por Facebook, por YouTube, por, otros, por otras redes sociales. Porque el Señor nos ama, nos quiere. Y por eso el Señor quiere ver una transformación en su pueblo. Porque Él es el camino a la verdad y la vida. Y si Él es el, el camino a la verdad y la vida, Él nos está enseñando que si conoceré la verdad... Y la verdad los hará libres. Realmente estamos conociendo la verdad. Realmente estamos conociendo, eh, escudriñando esta palabra, entendiendo esta palabra. Si realmente la estuviéramos entendiendo, mis hermanos, no estuviéramos como esos endemoniados o esos demonios. Déjanos ir a otra vez para allá, para el mundo. El Señor dice, pues si tú quieres, ve. Pero va, aguántate las consecuencias. ¿Qué dice el pastor yo? Pastor, en San Juan, capítulo 15, versículo 4, encuentro una palabra para ir culminando con esta, este programa tan hermoso, donde dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no, no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Usted lo acabo de decir y es muy cierto, Pastor Carlos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Querido amigo, importante en esta noche dejarte un mensaje evangelístico y de restauración para tu vida. De Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí se en mí. Jesús, ustedes permanecen en mí garantizo que esos ladaremos no van a tormentar nuevamente. La palabra también, pastor, que en casa arriba es por el Dios, pero el espíritu que salió se va a dar vuelta y dice hey, volveré a mi casa, pero ya no va a volver solo a con siete espíritus peores. Dice que el estado el, el, el postre estaba esa persona va a ser peor que el primero. Hoy en día es tan fácil escuchar personas que le dicen a uno yo en un tiempo prediqué la palabra de Dios, pero no sé qué me pasó y volví a caer en las cosas del mundo es porque ese gadareno no lo sacó cuando lo tenía que sacar y no dejó que Jesús hiciera la obra que tenía que hacer, yo creo que esta es una noche y un momento para decir a esos gadarenos, basta ya no los quiero en mi familia, no los quiero en mi finanza, no los quiero en mi vida porque yo he recibido al Cordero de Dios y voy a permanecer en él, porque Bien. sé que en él hay vida, y vida en abundancia. Amén, amén, amén. Y otra palabra poderosa que nos trae aquí Juan 14, 13. Y todo lo que pidieras al Padre y mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y como decía el Pastor John. No queremos esos demonios en nuestras vidas. El, el demonio del alcohol, el, el demonio de la prostitución, el demonio de la violencia. No más, no más. Y que no queremos ser parte de esos cerdos Queremos... Eh, continuar, queremos de ir de nivel en nivel, de gloria, a gloria, queremos glorificar al gran yo soy, eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos de cristianos en la gloria, iglesia, restauración, para eso es lo que quiere el Señor, llevar un pueblo de gloria en gloria, nivel en nivel, recordemos quién es la vida, quién es el camino, quién es la verdad, no tu pastor, no nosotros, es Jesucristo, él es el único, nosotros somos elementos que está usando el Señor. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas, buenas nuevas de Reino de los Cielos. Pero si tú no entiendes que el Señor te está llamando y te está diciendo, bueno, como decimos aquí en Colombia, tilin, tilin, tilin", te estoy llamando, abre las puertas de tu corazón. ¿Qué más necesito hacer? ¿Necesito mandar a otra pandemia? ¿Necesito ¿qué? ¿A ver, que haya un terremoto en tu país? No lo estoy profetizando, no lo estoy declarando, pero el Señor te está llamando hermano, hermana, te está diciendo ya basta, no más predícala a tu esposo predícala a tu esposa, a tus hijos pero la gente está tomando esto como juego y si tomamos esto como juego como lo hacíamos muchos, muchos años atrás el pastor John o nosotros cuando estábamos en el alcohol que nosotros decíamos que esa gente loca ahora nos están diciendo que nosotros somos los locos en serio pastor John y la gente no quiere hacer caso, mucha que mucha gente hace caso omiso a lo que estamos diciendo, pero lo bueno que en, en Ezequiel 33 o 34 capítulo 34 no me acuerdo cuál capítulo es que, que dicen que nuestras voces sonarán como canto para ellos, pero cuando ya no estemos ahí van a se, se van a dar cuenta que hubo profeta entre ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, iglesia, hay que tener mucho cuidado, hermana o hermano, porque el Señor. Te está llamando, hermana. Te está llamando, hermano. Te está llamando para... Pero tú dices, pero es que yo no tengo las facilidades de, de hacer muchas cosas. Y es que mi esposo es... hora, ¡Dobla rodilla! ¡Dobla rodilla, hermana! ¡Dobla rodilla, hermano! Es que mis padres son violentos. Doble rodilla! Porque el que hace la obra... Vino, se fue y va a regresar. Y si te prometió y si te dio la promesa... Él lo va a hacer. Si lo hizo con el pastor John, si lo ha hecho conmigo, ¿por qué no contigo? Pero tú dirás, pero ya dudaste. No dudes. Eso es parte de la fe. Eso es parte de la fe, que no seamos como esos cerdos. Eso es parte de la fe. Como lo decía, vol volvemos una vez más. Eh, Mateo 8, él les dijo, y ellos salieron. Y se fueron a aquel ato de cerdos, es aquí todo el acto de cerdos se precipitó en el mar por un, por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Tú quieres, quieres eh, perecer realmente? ¿En tu vida espiritual? Tú dirás, claro que no, no quiero. Bueno, llegó el momento que el Señor te está llamando la atención. Llegó el momento que tú despiertas. Llegó el momento que tú comienzas a leer la Biblia. Llegó el momento que tú te levantas en la hora del alba. Ese momento llegó, ¿cierto, Pastor John? ¿Qué nos dices? Amén, amén, gloria al Señor. Yo lo que estoy viendo, Pastor, es que el tema está muy emocionante y se nos fue el tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Y mira que con el Pastor John oramos, oramos, y dijimos, aquí no va a haber eh, fallas técnicas. Pero mira cómo es el otro. No quiere que se proclame esa palabra, pero se está proclamando en el nombre poderoso de Jesús. Y qué maravilloso es lo que el Señor está haciendo. Por lo poco que podamos predicar, es lo maravilloso que se, la semilla que podamos dejar en cada uno de vosotros. Eso es maravilloso, eso es grande y poderoso. Ahora, el Señor ha puesto algo con el Pastor John y este servidor. Que Vamos, vamos a hacer, como lo que vamos a hacer, Pastor John, por favor, puede comunicarles al pueblo, por favor. ¿Nos estás escuchando, Pastor John? Eh, ahora sí, ahora sí, Pastor, me escucho. Ok, eh, le, puedes, eh, le puedes compartir al pueblo de Cincelejo qué es lo que planeamos hacer, y esto es para también aquí en Bogotá, si tú vives aquí en Bogotá o vives fuera de Colombia, lo puedes hacer a través de estos dos ministerios. Vamos a hacer una maratónica de alimentos, vamos a ayudar a, los, a las personas que viven en Cincelejo, aquellas personas vulnerables que viven en Cincelejo eh, pues eh, ¿cómo te pueden contactar a ti, Pastor John? Eh, mis queridos hermanos, gracias, Señor los que van en Cincelejo que quieran apoyar esta maratónica de alimentos para una persona necesitada pueden hacer al número 701 sí. eh, los que fuera de Colombia lo pueden comunicar con el Pastor bueno, eh, puedes repetir porque no se te escuchó muy bien. Pasó John, por favor. Eh, los que se quieran contactar aquí en Cincelejo o en la zona costa, lo pueden hacer al número de teléfono 310-201-8816. Eh, estamos ubicados en Cincelejo Sucre, donde se ve bastante necesidad, personas pasando por momentos difíciles. Así que. Yo creo que este es un tiempo para unirnos en esta maratónica de alumnos, como le hemos llamado, pastor Cando. Amén. Y si quieres contactarnos, tú puedes llamarnos o escribirnos por WhatsApp al 317-216-0398. 317-216-0398. O si tú vives en Colombia o fuera de Colombia. Tú puedes enviar este esta ofrenda como la llames como lo que el señor te ponga en tu corazón nosotros si tú envías mil pesos son son para, para estas personas es lo más maravilloso porque con estos mil pesos podemos comprar arroz podemos comprar necesidades para ellos eh, puedes enviar para a la a banco social caja de ahorros a la cuenta corriente 2100 37-51-24-1, te lo repito. 21-00, 37-51-24-1. El Señor sabe que eso no es para nosotros. Y algo que lo hemos dicho con el pastor John, eh, nos, eh, el Señor nos pone eso en nuestro corazón y queremos ayudar a esta gente vulnerable. Y si, y si tú realmente quieres dar especies bienvenido. Dinos donde necesitamos ir a recogerla. Y la recogemos para glorificar la honra y el Señor. Y como siempre, vamos a, a a tomar fotos, a mostrarle al pueblo de Dios lo que vamos a hacer. Pero necesitamos de tu ayuda. Eh, Señor, yo sé que va a mover corazones, va a como, como ver vidas. Si tú vives en cualquier parte de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, son bienvenidas. Eh, un dólar, mira, para para aquí, para estas personas es lo más grande que puede ser un euro también entonces abrimos eh, eh, nuestras puertas para ayudar a estas personas eh, el señor sabe que nosotros nos, nos, no nos vamos a quitar ni un peso sino más bien vamos a llevar estos, estos este dólar este euro a estas personas eh, Pastor, cuando usted llegue un momento eh, se ha eh, interrumpido prácticamente la enseñanza, se siente cortado, no se escucha muy bien a lo último, pero bueno, vamos a orar ya para terminar este servicio, 10 minutos de hora espiritual, y de que el Señor sea lo que tenga que hacer con cada alma esta noche. Adelante, pasó yo. Amén. Amado Rey, Señor, Dios Todopoderoso, bendito Rey de Israel, Padre, en esta preciosa noche, Señor, queremos honrarte, Dios, queremos darte gracias, Papá, aún por las obras grandes y gloriosas, Rey, que estás haciendo en cada vida, en cada familia, Dios, en cada oyente, simpatizante, en cada persona, Padre, que estaba un a un demonio gadareno, tal vez, levantándose contra su vida, Rey, hoy declaramos inoperante, Creemos, Señor, que en este tiempo hay liberación, hay restauración, que en este tiempo, Padre, que estás pasando tu mano como en por Dios, y estás quebrantando toda hora infructuosa de las tinieblas, Rey. Padre, mira, Señor, que creemos que esta palabra, Padre, no va a volver vacía, Rey, sino que va a tocar y a cambiar corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira la audiencia, Señor, que ha estado allí, Padre, aún, Señor, escuchando esta palabra para ser libres. Señor, declaramos que son libres Padre, lo siento, Allí personas que están recibiendo liberación, personas que estaban siendo allí manipuladas por el enemigo con brujería, con hechicería, pero hoy en el nombre de Jesús ha venido buscando que aún ese espíritu gadareno se vaya, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy se rompe toda la cadena, se quebranta en el nombre de Jesús, Señor, todo va a estar antagónico, Padre, por el poder de la palabra, Señor, crees que en este tiempo, Señor amado Padre, sigues obrando allí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, obra, Padre ministra, Señor, Padre, llena cada día, tócalos ahora en el nombre de Jesús, clamamos por Colombia, clamamos por Estados Unidos, Padre, por México, Señor, por Perú, por Ecuador, Señor, Padre, por Argentina, mi rey. Te pedimos, Padre, para que tú obres ahora, Dios, y te lleves todo a un espíritu antagónico, lo que se quiera levantar en los aires, Señor. Ahora queden operante. Tu palabra en Efesios 6.12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y principados y gobernadores. Y hoy creemos, Señor, que queden operantes. Toda hora y fructosa a las tinieblas, mi rey, bendecimos este maravilloso pueblo, bendecimos la casa, Señor, de cristianos en la gloria, Padre, la casa de restauración varal, Padre, cada oyente, Señor amado, cada uno de los que hacen parte de esta familia en Cristo, Señor, declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Hay una persona allí que ha pasado hoja de vida, y dice el Señor, Dentro de poco va a abrir esa puerta de bendición. Pero te dice, no te olvides de lo que me has prometido, dice yo, Israel. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Padre, restaura Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, cielos abiertos, Dios, tu gloria moviéndose de una manera poderosa y sobrenatural, en el nombre de Jesús. Padre, cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía en la batalla, Dios hoy levantamos las manos, Señor, en victoria, Padre, declarando liberación, restauración, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya no queremos más esos gadarenos en nuestra vida, hoy hemos venido a ser libres de estos espíritus gadarenos, de estos espíritus inmundos, Dios, Padre, mira cuántos cristianos, Señor, todavía enviciados a la pornografía, Dios, ¿Cuántos cristianos todavía enviciados a la mentira, enviciados al engaño, Dios? Padre, hoy quebrantamos aquellos espíritus areno Dios, y declaramos que mayor es el que está nosotros que aquel que está fuera en el mundo. Padre, hay allí personas con depresión. Yo siento, Señor, Padre, mujeres, Señor amado, con espíritu de bipolar. En el nombre de Jesús, hoy hay libertad, hoy hay milagros en el nombre de Jesús. Tú vas a testificar lo que el Espíritu Santo ha hecho hoy en tu vida, porque hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu vida no va a ser igual. Vas a ver cambios poderosos a partir de este momento. Verás cómo la gloria de Dios cae sobre tu vida y te restaura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios, Padre, toda la honra y la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Bueno, bueno, eh, también queremos pedirle disculpa a los oyentes por esta... que hubo fallas técnicas. Bueno, esto se nos sale de las manos, pero siempre dando lo mejor de cada uno de nosotros para el Señor. ¿Quieres decir algo, Pastor John? Aló. ¿Quieres decir algo? No, nada, pastor. Continúe. Ah, bueno, bueno. Entonces voy a hacer una, una oración pequeña ya ya para terminar y darle esa gloria y esa honra al Señor. Padre, Padre amado, Padre celestial, en este momento, Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor, por este momento. Por este momento, Señor, que aunque hubieron fallas técnicas, Señor, pero pasaron fue por algo, Señor. A ver si tu pueblo estaba poniendo atención, Señor. A ver si tu pueblo realmente se estaba conectando realmente a oír esta palabra, oh Padre amado. Señor, gracias, Señor, porque cada persona que nos escuchó y que nos va a escuchar, amado Señor, aunque esté entrecortado, Señor, pero van a tomar lo principal, esa palabra, Señor. Una palabra, Señor, que va a llegar a lo más profundo de sus corazones, como esa espada de doble filo, amado Señor. Amado Rey, poderoso Señor, Queremos darte gloria y honra, Señor, porque por cada, por cada cosa que hace en estos dos ministerios, Padre Celestial. El restauración para que usamos en la gloria, Señor. Queremos glorificarte, Señor, porque cada día tú haces maravillas, Señor. Tú, tú, tú te glorificas de una manera sobrenatural, amado Señor. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día y por la noche que viene, amado Señor. Por el momento que las personas que nos estén escuchando este eh, mirando este video o escuchando este video para celestial que sean tocadas de por tu santo espíritu en el nombre poderoso de Jesús, amado Señor, en este momento, Señor, seas tocando todas esas mujeres en el nombre poderoso de Jesús, amado Señor. Toca, amado Señor, toda aflicción, toda tristeza, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Es son liberadas, Señor, Es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, sale fuera en el nombre poderoso de Jesús, amado Padre Celestial, Padre amado, Padre la gloria, hay una mujer quebrantada, Señor, hay una, una mujer afligida, Señor, no ha querido hablar, Padre amado, pero está siendo violentada por su marido, y el Señor te dice, llegó el momento, mujer, que tú hables con las autoridades, llegó el momento que tú hables porque, eh, es necesario que tú hables con las autoridades para que tú puedas ser protegida. Yo te protejo, pero llegó el momento de que tú hables con estas autoridades en el nombre poderoso de Jesús. Amado el Rey, poderoso Señor, gracias por esta hermosa misión, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, amado Señor. En el nombre poderoso de Jesús también te pedimos por la nación de Israel, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén y amén. Pastor, amén, yo... Gracias. Uh, antes de irnos, ¿quiere decir algo a tu congregación? Eh, mis queridos hermanos, que Dios nos los bendiga, nos los respalde grandemente y le damos gracias, Pastor Carlos, por este momento de gloria poder estar nuevamente conectados para la gloria y hablar de la gloria de Jesús. Amén, amén. Lo mismo aquí en Cristianos en la Gloria, Cristianos en la Gloria de la Iglesia, de Cristianos, Restauración para unidos dando el poder del Señor para glorificar tu nombre, amado Rey. Señor, gracias Padre Santo por este momento y mis hermanos, nos veremos el próximo mes con otra emisión de Hablando con Jesús Podcast. Hasta luego.